Hola amigos, ¿qué tal? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el país que estén. Eh, hoy les traigo un video en donde les voy a enseñar cómo mejorar el rendimiento de su computadora para que les puedan correr de mejor manera a, a algunos juegos, depende de su ordenador. Eh, aunque déjenme decirles que yo tengo un ordenador de, que, como sería de recursos medios. Eh, bueno vamos aquí si quieren, si quieren revisar los recursos que tiene su computadora se van a este equipo, clic derecho, propiedades y aquí les sale lo que está en todos los, todos, todos los recursos que tiene su PC como pueden ver los míos no están tan mal tienen un buen procesador y, bueno, y una buena memoria RAM el primer paso que vamos a hacer es eh, digamos nos vamos aquí configuración avanzada del sistema eh, venimos acá en ese rendimiento configuración y aquí dice eh, dejar eh, que windows elija la configuración más adecuada para el equipo vamos a poner eh, la personalizar y vamos a desmarcar las que no necesitamos por ejemplo esto no lo, tenemos, lo necesitamos tienen que tener esto como el mío para que eh, o sea para que tengan una buena resolución en la pantalla pero que el, el equipo pueda eh, rendirles una buena eh, a ver, tiene que tenerlo más o menos así esto es lo que tienen que tener activado si quieren que tenga una buena presentación en su computadora y que no gaste muchos recursos. Bueno, de ahí le damos en aplicar. Le aplicamos eh, los cambios que le hemos hecho. Como pueden ver, algunas cosas habrán cambiado. Eh, le damos en aceptar. Y eh, no sé si se puede ver, pero a ver un poco más rápido lo que son. Como pueden ver esto de aquí ya se le ha ido un poco la resolución no tiene el cuadrito azul sino que o sea es así eh, bueno el siguiente paso que vamos a hacer es eh, a ver, vamos a prestar la tecla Windows R y eh, bueno aquí tengo puesto uno pero esto es vamos a ir, y van a poner lo que dice aquí por ciento tiempo por ciento le dan a aceptar y aquí, obviamente, les va a salir más. Esto es eh, lo de la demonia RAM. Ustedes cogen esto de aquí, lo que tengan. Le dan en eliminar. Le dan en omitir si les sale algo como esto, porque estos son los archivos que están usando en este momento. Le dan por segunda vez su Windows R y le dan la palabra. Eh, le Ponen la palabra TEM, pero sin el por ciento. Le dan aceptar. Aquí le salen otros archivos. Los cogen y los borran en este caso también se la sale así pone eh, intentar si no ya le dan cancelar y dejan estos archivos así por eso son los archivos que están estos son los antivirus que no se pueden borrar eh, bueno ahí la computadora ya va a mejorar su rendimiento eh, le damos en windows r de nuevo por tercera vez y escribimos esta palabra que es eh, prefetch d r e f e t -C h le dan en aceptar y, como pueden ver, aquí le salen muchas más cosas. Ustedes cogen todo esto de aquí, lo seleccionan todo, le dan clic derecho y eliminar. Si le sale esto, le dan en omitir para que los archivos que se están usando en ese momento, que son los importantes, no se borren. Como si este es el que se está usando en ese momento. Bueno, cerramos esto y aquí ya hemos borrado lo que es la RAM, la computadora ya tiene un rendimiento ya tiene liberada la memoria ram el siguiente paso eh, va a ser nos vamos a aquí como pueden ver yo tengo varias usb tengo como 4 bueno lo que ustedes hacen es digamos conecten una usb como pueden ver este es de 7GB eh, ustedes ponen el que tengan les recomiendo uno que sea de 4GB mínimo le dan en propiedades del pendrive como pueden ver está todo el espacio casi todo el espacio usado porque eh, yo ya lo estoy usando eh, vienen acá eh, en personalizar y tienen que tener elementos generales luego vienen acá a readybust y a ustedes les va a salir que está haciendo una prueba si este equipo si este usb puede usarse como eh, para usar a ready Bust. ustedes si van a mejorarse voy a ram eh, solamente le dan a usar para que sea algo momentáneo pero si no tienen plata para, no no, no tienen por el momento dinero para mejorar su tarjeta de, de la memoria RAM le dan aquí en dedicar, eh, le ponemos en dedicar este dispositivo a ReadyBoost porque eh, esto quiere decir, incluso exige más espacio porque eh, quiere decir que esta, esta memoria, este USB se va a usar desde que la computadora se prenda entonces cuando ustedes ponen a la computadora, ya esto se va a poner a funcionar después de eso, le dan a aplicar y aceptar eh, como pueden ver yo he hecho esto con varias eh, pendrive aquí tengo otras de más memoria eh, ustedes ponen eh, si tienen una pendrive, dos, les recomiendo dos para que no le llenen mucho como yo le he llenado porque eh, bueno le pueden bajarle un poco para que se mantengan números azules pero yo le he exprimido todos estos pendrive entonces eh, si ustedes hacen estas cosas que he hecho lo de borrar la ram que si sí, pueden hacerlo cada vez que vayan a jugar un juego para que les corra mejor los los mismos eh, esto también ha ayudado al rendimiento de juegos y eh, la otra eh, y lo de aquí, en las propiedades del equipo, esto también les mejora mucho el rendimiento de su computadora. Y eso fueron los tres pasos para mejorar el mejor rendimiento de su PC. Espero que les haya gustado el video. Eh, eh, dale like, suscríbanse. Eh, voy a subir más tutoriales más adelante de otras cosas. Y bueno amigos, chao.